En el vídeo de hoy vamos a ver una forma para sustituir todos los condicionales IF que estábamos usando por una única instrucción SELECT CASE en Visual Basic. Veremos que es una forma mucho más cómoda de trabajar y más simple. En este caso vamos a ir a nuestra macro, modificarla y todos estos códigos, todos estos condicionales IF los vamos a eliminar y crear una única instrucción SELECT CASE. En la primera línea indicamos la variable sobre la que queremos trabajar y a partir de aquí, en cada línea, creamos un case con el valor que queremos evaluar y la instrucción que queremos que se ejecute. En este caso, messageBox y como es el día 1, vamos a poner lunes. Repetimos el caso 2 y un message box perdón message box martes y para finalizar se finaliza con la instrucción End select guardamos aceptamos y comprobamos que funcione en este caso 2 debería devolvernos martes me, me falta una S. Vale. Sí. Ejecutamos martes. Y si cambiamos al 1, ejecutamos y nos dirá el lunes. Ahora lo único que nos queda es completar esta instrucción hasta tener todos los días de la semana. Eso podemos hacerlo. De esta manera, de forma que tendremos los, los días del lunes al domingo y, ejecutando de nuevo la macro, tendremos el día que deseamos. De esta forma, podemos ahorrarnos muchos pasos y eliminar muchos pasos intermedios. En próximos vídeos veremos ciertas características que diferencian el select case y que le dan mucha más potencia.